Buenos días, gracias por haber venido, por aceptar nuestra invitación y compartirnos su palabra. Vamos a empezar a explicar cuál es nuestro modo para hacer análisis y valoraciones. Nosotros empezamos por analizar qué pasa en el mundo, luego nos bajamos a qué pasa en el continente, luego nos bajamos a qué pasa en el país, luego en la región y luego en lo local y de ahí sacamos una iniciativa y la empezamos a subir a lo local, a lo regional, a lo nacional, al continente y al mundo entero. Según nuestro pensamiento, el sistema dominante a nivel mundial es el capitalismo. Para explicárnoslo y para explicarlo a otros, usamos la imagen de una finca, y le voy a pedir al suplente insurgente Moisés que nos relate eso. Bueno, entonces, este, compañeros, compañeras, este, entrevistamos a compañeros, a compañeras, bisabuelos, bisabuelas que estuvieron, pues, este, con su vida, algunos que todavía están vivos y vivas. Eso es lo que nos contaron, que nos llevó a pensar, pues, que entonces, que decimos ahora. Que los ricos, los empresarios quieren convertir en su finca lo que es el mundo. Entonces, este, está el, el finquero, el terrateniente, pues el dueño, pues así, de miles de hectáreas de tierra. Y de ahí eso, cuando él no está pues el patrón, eh, tiene su, su capataz que es la que eh, cuida la, la finca, y de ahí ese capataz busca este, su, su mayordomo, que es la que eh, va a ir a exigir a que se trabaje su tierra. pues ¿no? Y ese este, capataz, ordenado por el patrón, tiene que buscar otro que le llaman este, caporal, que es la que cuida pues, así, este, alrededor pues, así, de la hacienda, o sea, de su casa, pues. Entonces, este, nos contaron de que las fincas hay distintas de lo que se hace allí en la finca. Hay finca ganadera, hay finca cafetalera. Hay finca de, de, de caña donde hacen panela y de milpa y frijol. Entonces este lo combinan, lo combinan eso, o sea una, una finca de 10.000 hectáreas ahí está todo ahí, ahí de ganadería, de cañería, de este frijol, milpa. Entonces este ahí el Toda su vida la gente ahí está circulando ahí, trabajando ahí, pues, ¿no? Lo que decimos los mozos o los baldíos, la gente que está sufriendo ahí, pues. Eh, nos cuentan que entonces este, cuando el capataz, porque no está el patrón, entonces el capataz es la que queda, y cuando el capataz también quiere salir, entonces busca a alguien de los que tiene ahí los que, que sea igual como él de, de, de cabrón pues, de exigente pues ¿no? entonces mientras él va a echar su vuelta deja nombrado o sea como que busca a su amigo pues ¿no? quien va a dejar a su cargo para luego llegar y tomar otra vez este, en su mano pues este el capataz ¿no? y entonces este, vemos eso que el, el capataz o sea el, el patrón no está ahí el patrón es de, está en otro lado pues el capataz es la que decimos pues así de que este como los países o los pueblos que nosotros decimos pues porque vemos que ya no es país pues no es el peña nieto como decimos el capataz, el mayordomo, decimos que son los gobernadores y los caporales, los presidentes municipales. Está estructurado de una manera de cómo van a este, dominar, pues, no. Eh, también, también vemos, pues, de que este ese capataz Mayordomo Caporal son los que exigen a la gente, y ahí en la finca nos cuentan este, los bisabuelos que ahí hay una tienda, que le dicen tienda de raya, así nos la contaron, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir que la gente ahí donde se endeuda? Entonces, este, los explotados, explotadas que están ahí mozos o mozas como le decimos pues entonces ahí se van ahí a, ya se acostumbraron de que ahí van a comprar su, su sal su jabón lo que necesita pues o sea no manejan dinero ¿Sí? tiene ahí el patrón su, su tienda y ahí donde se, se enlistan porque necesitan pues así la sal el jabón el machete la limadora o el hacha entonces ahí compran ahí no es porque van a dar con, no es porque van a pagar con dinero, sino con su fuerza de trabajo. Y nos cuentan pues así los misabuelos que eh, su vida, tanto como mujeres y hombres, es de que entonces eh, le dan lo poco para comer el día de hoy para que mañana continúa trabajándole pues al patrón y así a lo largo de todas sus vidas, pues, que, que la pasaron, pues, ¿no? Y, este, comprobamos lo que dicen, pues, así nuestros este, bisabuelos, porque cuando nosotros salimos, pues, en el 94, eh, cuando fuimos tomando, pues, así las fincas para sacar a esos este, explotadores, Encontramos a este, capataces, a gente pues acasillados, que están acostumbrados, a eso es lo que les dije ya de tienda de raya, que ahí donde se endeudan. Entonces, este, esa gente acasillada pues, nos dijeron de que no saben qué van a hacer, que porque ahora dónde va a encontrar su sal, su jabón, porque ya no está su patrón que este, nos preguntaron a nosotros que ahora quién va a ser el nuevo patrón, porque quiere ir allí, porque este, eh, no sabe qué hacer, porque dónde va a encontrar su jabón, su sal. Entonces nosotros le dijimos, ahorita estás libre, trabaja, la tierra es tuya. Así como el patrón que te explotó, ahora vas a trabajar, pero es para ti, para tu familia, pues ¿no? Entonces resiste diciendo de que no, pues esta es que esta tierra es del patrón. Pero bueno, entonces ahí donde comprobamos pues así de, de, porque les estoy hablando de lo que hace 100 años, más de 100 años pues, porque nuestros bisabuelos, uno de ellos tiene más o menos como 125, 126 años ahorita, porque ya tiene más de un año, más del año que lo entrevistamos pues a ese cómpato. Entonces, este, así lo vimos, pues, así eso, que, que sigue, pues, eso, ¿no? Hoy pensamos que así está el capitalismo ahora, quiere ser, quiere convertir en finca el mundo, o sea, este, pero son los empresarios transnacionales, voy a mi finca la mexicana según lo que le antoja voy a mi finca la guatemalteca la hondureña y así y va a empezar a organizar según su interés al, al capitalismo pues así como nos cuentan nuestros bisabuelos pues que en una finca hay de todo allí café, ganado, maíz, frijol y en otra finca no es puro nada más de caña para sacar panela, y en la otra, así los fueron organizando ellos cada finquero. Pues. No hay, no hay este, patrón bueno, todos son malos, aunque nos cuentan nuestros este, bisabuelos, que nos cuentan de que eh, hay unos buenos, dicen, pero a la hora de que nos toca pues, analizarlo, pensarlo, verlo, Simplemente porque entonces este, no hay tanto maltrato físico pues, ¿no? Es lo que dicen nuestros bisabuelos, eso de que entonces son buenos porque no los chicotean pues, ¿no? Pero de explotados, explotadas no hay salvación. En otras, en otras fincas, sí, aparte de que entonces este, estás cansado ya del trabajo y si no los cumples más, pues les chicotean pues, ¿no? Entonces, este, pensamos que todo eso, lo que les pasó, es lo que va a pasar con nosotros, pero ahora sí ya no solo nada más en el campo, sino en la ciudad, porque no es, no es lo mismo, pues, así el capitalismo de hace 100 años, 200 años, ya son diferentes su modo de explotación, pues, y no, no solo nada más en el campo explota ahora, sino también en la ciudad, pues. Entonces, este nosotros no lo perdemos de vista eso porque viene, ya están empezando. Y así, eso es lo que nos llama la atención y de que entonces, este, ¿será que hay otros, otras que ven, piensan, comparan igual que así nos la van a hacer pues no y entonces eso este, es lo que me toca explicarles eso porque viene con lo que nosotros pensamos, vemos con los compañeros y las compañeras como ejército zapatista de liberación nacional